La principal demanda viene siendo de que Villaverde ha estado en un proyecto de construcción de acero y contener y más o menos hace dos años ya y las autoridades vienen, aruñan un poquito, se van, vuelven, aruñan un poquito y se van y la calle está la mayoría intransitable que no, que no podemos acceder a ellos. Nosotros mismos por ahí en una zona tenemos una caña que cuando llueve estamos incomunicados que no podemos cruzar de un lado a otro. Y ya, ya hace ya dos años de eso y que las autoridades se han hecho los sordos, los mudos, los ciegos con nosotros aquí. Y no vamos a desmayar hasta que este proyecto no se cumpla totalmente como tiene que cumplirse. Esta, esta lucha que hoy comienza va a seguir hasta que los comunitarios de aquí de Villaverde veamos que todo el proceso de la construcción quede totalmente terminado. Eh, ya se nos dijo que... El próximo año, o sea, el año pasado se iba a terminar y, y nos iban a entregar este proyecto y desmentimos que hay un anuncio por ahí de que, que en Villaverde se estaba afectando y aquí en Villaverde no ha llegado un ching de afecto. Incluso lo que han hecho es cueva. Mire frente a, a ese apartamento, ese señor que se la busca alquilando apartamentos, las personas no han querido alquilarse la más, ¿por qué? Porque le han dejado un hoyo ahí y han largado materiales para que el agua se lo arrastre el agua se ha llevado a los pocos que han laigado. Y bueno, estamos en plan de lucha y vamos a seguir hasta que ellos den la cara. Hoy la manifestación se debe a que Villaverde es una comunidad olvidada por las autoridades de aquí, de San Francisco de Macorís. Hoy Villaverde se levantó en plan de lucha, seguirá en plan de lucha por 72 horas hasta que los aparatos no vengan a esta comunidad y no es que lo traigan, como están impuestos a hacer, no es que lo traigan, es que trabajen. Hasta tanto, todas las actividades de Villaverde por 72 horas están suspendidas en este sector. La comunidad de Villaverde se cansó y para la calle vamos todos. Nosotros, como dirigentes comunitario de la parte norte, sector Hermana Mirabal, estamos hoy dando apoyo a Villaverde y seguiremos dando apoyo hasta tanto, hasta tanto los trabajos no empiecen aquí en esta comunidad.